Hola bueno, gente, estamos hoy en un nuevo video, les estaré enseñando los tres mejores Texture Pack 8x8 para jugar Minecraft PvP y sobre todo Bedwars. Y he de decir, que cuando tú pienses en un Texture Pack que te sube los FPS, tú vas a YouTube y buscas Texture Pack sube fps Y bueno, eso no es tan así que digamos. Entonces, en las partidas lo voy a explicar y seguimos con las partidas. Ok, gente, ya estamos en la primera partida. Y entonces, a ver, vamos a ver algo. Y es que, como iba diciendo, cuando tú piensas en un texto pack. Básicamente, sub FPS, tú al momento tú piensas, tú vas a YouTube, buscas texture pack, sub FPS y no. Yo la verdad vi corrupción, la mejor opción, hacer un texture pack 8x8, o sea, a dónde me está yendo, pero perdón. Y bueno, ahorita a mí no estoy usando el Goodbex 8x8 o Erdo pack es, no sé si lo dije bien, pero bueno. Todos los texture packs los estaré dejando en la descripción, en verdad son texture packs que... Eh, me gustaron mucho, tipo vos, vos ves y eh, cuando tú piensas en un texture pack 8x8 es como que ves que es horrible, y no es jugable, pero miren, pues, o sea, si lo ves bien, no, no es un texture pack tan feo, ¿viste? O sea, a mí a mí, a mí en lo regular me, me, me gusta la espada. Eh, también los corazones están como que modo trae hard ahí, todos chidos. En realidad. Este es alto texture pack. Y bueno. Eh, alrededor que no sé por qué no hay tanto de en un texto pack 8x8 que con uno 16x6 entonces lamentablemente el 8x8 es la mejor opción entre comillas entre comillas para eh, que te suba los fps y grabando en verdad me bueno como sigo diciendo eh, grabando este texto pack me está irritando, excelente rendimiento en, re en verdad o sea, sin mentirles, y eso, oh, y yo, yo, yo, no, yo no les estoy diciendo que tengo una PC de la NASA, pero porque hay gente que hace estos videos si tienen una PC, wow, de, de la NASA, no sé qué, tienen ahí su RTX 4090, pero yo les estoy diciendo una PC con gráficos integrados, literal. Y pues, para gente que no tiene casi PC, no tiene dinero, y te compra una PC muy mala, tamare que digamos... Parece bien. va a sufrir mi ira ahorita. Y bueno, como que eso compra peces malas, no tiene mucho dinero, peces muy económicas, entonces con gráficos integrados encima. O sea, básicamente es un texture pack 8x8, es la mejor decisión. Además que si tú quieres jugar juegos pesados, obviamente es un texture pack. O sea, esto, esto estoy hablando del Minecraft claramente. Pero igual mismo, igual yo creo obviamente que Me va 30 años para matar un no Que ni sabía no, Ando, ando, ando muy nupo hoy, en verdad Ando, ando hoy, ando, hoy me levanté Con las muy de malas En verdad, hoy, hoy me levanté de malas Pero ahorita lo voy a A mi señor el amarillo Que no se espera que un pro le está yendo todo Así con su grizzly Con mis six flicks Con mi butterfly Amo, amo, amo, amo Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. No, sí, no tiene arco. Pero este no es Wii tu HZ te cuento. Déjame contarte que ese no es Wii UHC. Entonces este voy a matar con mi Butterfly. Eh. Bien, perfecto. buena, amor. Ok, ahora estaría tocando el rosa que la verdad me da miedo porque. Y si, sí, eh, amigo, qué está ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi Dios! Ok. Ahora, ¿dónde está el rosa? Creo que estás por allá. sí, no. sí, sí, sí Ok, necesito irme rápido porque soy muy seguro que es full pro. Yo... ¿Está detrás mío? No, Perfecto, gente, muy bien. Ok, no, no creo que gane sinceramente esta partida. Pero vamos a hacer lo que se pueda. Wow, tengo. Me va a comprar diez, sus buenas 10.000 fireballs. Eh, si quieren que vuelvan los streams, solo avísenme.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 pack Bueno gente, ahora estamos con el Tiny Dark Blue FPS Entonces, a ver Este texture pack ya no creo No, ya no es, no es Esto no es que me guste y tanto en verdad, es, O sea, este texture pack más Lo veo como que para un PVP y todo de chill, pero para b wars en verdad no Pero claro, esto se trata De texture pack para micro PVP Que te suban FPS, claro, pero Nada, igual Evo, gusta... Este texture pack, por un lado, me, me gusta bastante. ¡Uh! Me acabo de matar ese... Amigo, ya cubrió el total... No, mames. ¿Por qué no se cubrió? No, no me sub... Híjole. Ay, perfecto. Ok. Me, me voy a regresar porque... No es el pedo pepear de este tipo. Ahora sí, ya no puedo diferenciar porque... Como que es todo muy... ¿Por qué, no, ¿Por qué no me deja pegarle? No, amigo. Ay, Dios. Pero no sé. Bueno, en rojo la concha... De... Antes de seguir, no te olvides de suscribirte y darle like al video porque quiero llegar a los 600 subs y si lo haces me ayudarías mucho. A ver, de hecho, este texture pack guarda una ligera, eh, digamos, algo bien ligero en comparación con el texture pack de Spring, DMC, que de hecho, o sea, a la gente, a ver, a mí en lo regular, la verdad, me parece un, un texture pack más para PvP, pero claro, acá, esto es para Bedwars, pero en realidad, eu, posta, a la gente que le guste un texture pack así, con, o sea, así azulito, todo, o sea, medio tryhard, Está bien, lo malo es el, es el crosshair Que a mí no me gusta nada Para, o sea, básicamente es con lo que apuntas eso O sea, esto, esto que está mirando en el medio Y no me gusta en lo más Bueno, él me la hizo Como me gusta este juego Como me gusta este juego Perfecto ¿Cómo Me encanta este juego Wow, este juego de cubitos me sorprende cada día más. Me sorprende lo mal que está hecho este Edwards, porque yo se la hago y él me, ter me la termina haciendo. Ya de bro, te voy a hacer dos bebés ahorita. Vamos, vamos, vamos. Vení. Vení, mamá. Eso fue un. Uy, amigo, qué bueno suena. Ay, Dios, qué bonito sueña. Sueña. Suena. Tengo, 30? ¿cómo te parece? No. Sí Amigo, por favor, déjame matarte Estoy harto Tienes que dejarme matar, no, no, matarte, no Tienes que dejar ya que te mate Porque tú no me... Tú, no, no, no, no, no, tú no, tú no me vas a matar ¡No me importa! Un... bien. Bueno, ahora, gente, estamos con mi texture pack de los 8x8 favorito El... ¡Ay, Dios, se Me abrió un montón de cosas. El Rodrigo Pack 8x8, en verdad. Alto texture pack. no amigo. Justo, justo por eso no me gusta grabar de día, boludo, tanta ladrando acá al lado de mi casa. hacer la del bloque en 2023 yo solito o sea yo solito o sea yo solito bueno gente ya inventamos una la de bloque la que se hace nosotros solitos nosotros la de bloque la mejor la del bloque x amigo ok menos mal que tiró los diamantes por... Ay, bien creía que iba a matar no Ay, boludo. A mí me andó muy manco. La primera partida fue un GG, pero creo que ese texturba que me dio más poderes que otro. Ahora este texturba me tiene que dar el doble porque es mi favorito. Entonces, ahora sí, si es animado, vamos a... Mira, es que mira, mira, no son solo las espadas. O sea, tú miras la espada y parece que es, O sea, no voy a decir si es el pero a mí me parece hermoso para hacer 8x8. Literalmente. Her, hermoso para hacer 8x8. El, el el el azul creo que la anda toxiqueando entonces es qué bueno que le rompí la cama no me gusta la gente tóxica como yo entonces solo yo puedo ser tóxico ¡Día! vamos rápido por el azul que ya me está yendo manny yo me voy a quedar sin cama no manches vamos vamos vamos no me voy a quedar sin cama me voy a quedar sin cama me voy a quedar sin cama no manches no no no quiero olvidar no quiero olvidar me, me voy a enfrentar al azul ya chinga me quedo sin cama pero ya bueno Voy a aceptar mi destino, gente. Ok, casi me muero. Perfecto, como me encanta este juego. Eh, vamos rápido. Este es el azul. Creo que no... Sí, sí. Okay. ¡Ah, mío, es un cubo! ¡Hijo de perro! Bueno, gente. Y esto fue todo. Los tres de sus packs estarán en la descripción. Y bueno, hasta la próxima.